El SARBE que nosotros FEM de Trans és es un servei que dirigida a personas trans, ya sean transgéneras, transexuales, y busca de alguna forma, atiende de una forma muy específica a personas que tengan una problemática, yo creo que es muy más aguda que a las personas gays y lesbianas, porque rebuig al rabucha que a estas personas es muy más grande. ¿no? Entonces, básicamente, nosotros FEM cuatro grandes áreas: información, eh, defensa jurídica. Eh, Suporta actas y actividades culturales, y después ya una parte de asesoramiento, suporte y acompañamiento. Respecto al que es la información, el servei informació, eh, nosaltres, de información, nosotros dividimos aquí dos cosas. Una cosa es la información cuando las personas ven al, al local, a, a quan, amb un dubte que ya una persona transexual que aten a estas personas es una que es muy remarcable para es sea único en el sentido de que, que una persona transexual atenga a una otra persona transexual eh, genera una confianza que de una otra manera nos donaría.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 para una persona que no te adjudica porque es encuentra en la materia, situación que tú y que te a a tiene formación. Y esta, parte, esta formación se llama que es que el capdalt, porque no ha prou on teniu la voluntad que él tenía a más a tener en cuenta y mes. Y en este sentido, me gustaría muy remarcar que hay unos materiales, unos materiales escritos, nosotros le que es un libro que es diu «Eines para preveure el teu futuro», y la mitad de llibre, este libra.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 Estás en una situación de alteridad, en una situación de, de... de más bajo nivell que ellos o que ellas, ¿no? Entonces, para que tú tengas información es fundamental porque puedes hablar de ti a tú y puguis saber, por ejemplo, que no es imprescindible ni obligatorio operar-te, que hay alternativas diferentes, que un espai que puguis que consultar sobre cómo usar las hormonas y de qué manera demandar-las, Dado etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Todos estos aspectos técnicos que normalmente la gente no coneix y que nosotros hem querido recoger en un libro. En aquel momento aparte de la información más cosas que tenemos. ¿no? Como ejemplo teníamos el survey jurídico, porque muchas de las personas que preguntan son personas transexuales, para que tengan más problemas para una discriminación molt más fuerte que las personas lesbianas y gays. Eh, aquest sería un ámbito, no? Después por una otra banda tenim el asesoramiento, el soporte y el acompañamiento. Eh, Se decir, una persona que es un trabajador social que te acompaña, te teu la de vida y te resuelve cualquier tipo de problema que tú puedas tener. Por es verdad que nosotros tenemos una intención clara de crecimiento, eh, una intención clara de, de que este eh, servei transcendjás sigui un servei gran, no, sigui un, un servei important. Y tenemos tenim una intención sobre todo que creci en dos grans línies. Una és el suport psicològic individual y colectivo seguramente seguramente para que esta es una hipótesis perquè para que igual triguen mesos o, o temps. pero nos sembla que es una un área en la cual podrían crecer y una otra área en la cual podrían crecer y es que, que es muy importante para las personas trans es la inserción laboral porque cuando y Hay muchas entidades que se dedican a la inserción laboral lamentablemente no contemplan entre la población altamente vulnerable a las personas transexuales y mientras si no los contempla gran parte de la población transexual tiene greus problemas de integración laboral amb los costos de pobreza, de discriminación, de vulnerabilidad, de solitud, de marginalidad, que eso podría comportar cuando en realidad hay personas transexuales que trabajan de, de profesores de la universidad o que tienen, y per lo tanto, o en botigas o asesoran o en servicios de call centers, es decir, que hay muchos espacios en los cuales si nosotros hicimos una tasca se podrían incorporar.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 Cinema, wifi, etc. etc. etc. La va a entrada directa al la carrera. Todo este tipo de cosas para que no pensem que es molt importante oferir a Spice son las personas que pueden y especialmente las personas trans. Y en este sentido, nosotros vamos a abandonar, por ejemplo, un suport a la maratón de cinema trans y estén contentos y orgullosos y continuemos oferint el nuestro local y a nuestros esfuerzos. Y de fe, volem potenciar todo el que sigue y a Que no siempre es fácil porque tots anim de feina és difícil pero en la vida que la nostra capacitat humana pugui pues ho farem endavant